Hola, amigas y amigos del Rincongráfico.com, y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les explicaré cómo funciona la herramienta de pluma en Adobe Photoshop. Al final de este video tutorial, ustedes serán capaces de usar esta maravillosa herramienta de manera fácil y rápida con solo unos pocos pasos. Empecemos la herramienta de pluma está situada en la paleta principal de herramientas la cual se puede activar utilizando la letra P esto funciona tanto para Mac como para PC tomamos esta que es la primera que vamos a utilizar en este video tutorial y antes de empezar a utilizarla verificamos en la paleta de opciones que esté activada la opción forma para utilizar la herramienta de pluma funciona igual que en Adobe Illustrator, yo tengo un video tutorial el cual se los dejo ahí para que lo vean en el cual enseño a utilizar la herramienta de pluma en, en Illustrator y la herramienta de pluma en Photoshop como les venía diciendo antes de utilizarla verifiquemos que esté activada la opción de forma y luego de esto simplemente Empezamos a dar clic donde queramos y empezamos a hacer nuestra forma de manera libre sin ningún problema y simplemente nos devolvemos al primer nodo para cerrarlo al primer punto de ancla o punto VCR como lo quieran llamar. Y cuando yo me regreso al, al punto inicial, aparece este icono que es un círculo, el cual me indica que al dar clic sobre el punto inicial o sobre ese punto, se va a cerrar la forma. Porque es importante tener activada la opción Forma en el momento de que vayamos a empezar a utilizar la herramienta de pluma, ya que al tener esto activado y al hacer una forma con la pluma, automáticamente Photoshop nos va a generar una capa, la cual se llama Forma ya que esto suele ser una imitación de un vector en realidad es una máscara pero eh, él lo toma como una forma luego de haber hecho esto yo desde acá puedo controlar tanto su color de relleno como de trazado para hacerlo debo tener seleccionada la herramienta de pluma activada la capa y desde la herramienta desde la paleta de propiedades o de opciones Puedo cambiar el color de relleno, puedo decirle que sea un relleno degradado, puedo decirle que sea un, un relleno de color plano, puedo decirle que me rellene de patrón. Lo voy a dejar de color plano y desde acá, desde trazo, puedo cambiarle o añadirle un color de trazado o de filete y desde acá aumento el tamaño del, del del trazado desde acá puedo modificar el estilo como yo lo quiera hacer puedo modificar el estilo de los vértices si los quiero redondeados o, o cuadrados y ahí tengo mi mi forma si yo quiero hacer otra forma simplemente Tomo otra vez la herramienta de pluma y lo puedo hacer sin ningún problema. Ahí está. Como observan me ha generado una segunda capa. Cada vez que yo hago una forma con la herramienta de pluma, automáticamente a de Photoshop, me genera una capa la cual se llama forma y e igual puedo modificar sus propiedades como ya, ya lo he explicado anteriormente. ahora vamos a hablar un poquito sobre el trabajo un poco más avanzado de, de, de la herramienta de pluma para ello voy a eliminar estas capas y supongamos que yo quiero tener un control más sobre los nodos Aquí voy a hacer esta forma totalmente recta, es decir, basada en puntos de ancla rectos. Y si yo quiero modificar estos puntos, yo puedo utilizar esta herramienta que es la herramienta de selección directa, la cual me permite modificar los puntos de control o los nodos o los puntos Bezier de manera rápida. simplemente selecciono el punto que quiero modificar como ven es muy rápido hay otra herramienta que que se puede utilizar que es la herramienta de convertir punto de ancla la cual me permite pasar un punto de ancla curvo a recto y de recto a curvo ¿Cómo se hace? Simplemente lo tomo, hago esto y ahí convertí ese punto de recto a curvo y aquí voy a convertir este también de recto a curvo. Igual, si quiero convertir uno de estos puntos de curvo a recto simplemente le doy clic y ahí me lo convierte sin ningún problema. como ven el uso de la herramienta de, de pluma es bastante sencillo adicionalmente está la herramienta de añadir punto de ancla y la herramienta de eliminar punto de ancla como funcionan simplemente lo tomo doy un clic sobre el lugar donde quiero adicionar un punto de ancla recuerden que con la herramienta selección directa puedo modificar esos puntos de ancla los puedo mover desde acá puedo mover los controles de de los puntos de ancla sin ningún problema. Puedo cambiar de lugar los los puntos de control y mover sus controladores. Ahí está. Si ustedes necesitan mover esta capa, simplemente pues la activan y con la herramienta de de mover simplemente mueven la capa como quieran ahora si ustedes quieren eliminar puntos de control o puntos de ancla toman la herramienta de eliminar punto de ancla y eliminan los puntos de ancla que deseen eliminar como ven es rápido, fácil y sencillo Ahora, vamos a hacer un trabajo un poco más avanzado con la herramienta de pluma. Para ello tengo este logo acá. Este logo, de este superhéroe. Y vamos a siluetear o vamos a vectorizar la forma del, del murciélago. Voy a tomar la herramienta de pluma y voy a iniciar desde acá, dando un clic acá y luego vamos a hacer esta curva para hacer esta curva simplemente damos clic sostenido hasta obtener la forma que deseamos luego hasta acá por ejemplo si la capa de forma nos empieza a tapar lo que hay debajo simplemente le reducimos la opacidad y acá seguimos ahora supongamos que yo estoy haciendo esta curva de acá pero sigue casi como un punto recto o una semi recta lo que hago es con clic sostenido más la tecla de alt option en mac dirijo este controlador donde yo quiera digamos hasta acá y simplemente ahí está luego lo mismo acá sin soltar alt opción en mac como ven es sencillo control z acá alt y moldeamos como nosotros queramos Alt sin soltar, este es un buen ejercicio para aprender a utilizar la pluma. rectos, este es un poco curvo aquí sin soltar el el, el mouse alt option recuerden en Mac Por ejemplo, si les sucede esto con Alt, después de haber soltado, no importa. Mueven el, el manejador del punto de ancla. Y ahí ya quedó. Si quieren, le aumentan la opacidad al 100% para ver cómo quedó y ahora simplemente es cuestión de, de mejorar un poco para ello pueden utilizar la herramienta de selección directa para empezar a acomodar los nodos o con este alt para mover nada más una parte y pueden ir mejorando la forma sin ningún problema como ven es cuestión de tiempo es rápido fácil y sencillo es simplemente dedicarse para poder lograr buenos resultados en lo que hacemos en todo lo que hacemos y ahí está no quedó perfecto pero bueno esa es la idea es cuestión de dedicarse a, a, a arreglarlo. Bueno amigas y amigos del rincón gráfico.com.